¿Qué tal perrones? Les traigo este pequeño truco Cómo tener tu chat de tropo en OBS Se van a la página de tropo Se van a ir a su perfil Mi canal Aquí abajo hay tres iconos En el del medio dice configuración de chat Buscan chat emergente Y ya tienen este chat Automáticamente para pasarlo a su otro monitor O tenerlo aquí Un pequeño truco Copien esta URL del chat Vayan a su OBS Vista, paneles Paneles de navegación personalizados, pegan esta URL, le colocan el nombre, por ejemplo, Chat Trobo, en este caso prueba, o pues ya tengo uno, ¿sí? le dan aplicar y les aparece el chat como un panel. Este panel lo pueden ubicar directamente en Trobo, en OBS, perdón, o también trasladarlo a su otro monitor.